romeo Santos hoy hoy el concierto del alfa en, en, en el madison Square garden a raíz de esto romeo Santos sobre el alfa si eres dominicano deberías sentirte orgulloso de su logro si eres dominicano deberías sentirte orgulloso de su logro esto dijo el, el astro de la bachata romeo Santos sobre el cantante urbano el alfa quien mañana o sea hoy 22 de octubre escribe otra página en su historia ...a realizar un concierto en el Madison Square Garden. ¿Te guste el dembow o no? ¿Te simpatice este artista o si eres de los miles de fans que lo idolatran? Entiendan que hoy el alfa el jefe no solo hará un concierto más. Este, este cantante tuvo los cojones de crear un precedente en la arena más famosa del mundo... ...el Madison Square Garden, dijo el rey de la bachata en sus redes sociales... A este comentario el intérprete de 4K respondió, maestro gracias, este logro es de la República Dominicana y de todos los latinos del mundo. Dios tome el control de mi vida y mi carrera. Mucho respeto y cariño para el artista más grande de la República Dominicana. Se recuerda que el llamado jefe se presentará en solitario por primera vez en uno de los escenarios más importantes de la ciudad de Nueva York y en el que el cantante quiere hacer historia con el dembow. El alfa vive su mejor momento al experimentar llenos totales en los escenarios en los que se está presentando. El exponente dominicano de música urbana inició el pasado viernes su gira mundial con 17 conciertos por diversas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica en lo que queda de este 2021. Para el Madison Square Garden tendrá como invitados al merenguero Fernando Villalona y al también de un el Cherry Scum. Señores, eh, eh, hoy en el Madison Square Garden se hace historia, el alfa, un concierto único, todo el mundo eh, aquí en República Dominicana, todo el que se llama artista, influencer, figura pública y, y personas normales como nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros somos figura pública también. Su, oh, apoyando al alfa, hoy subiendo su foto y, y hoy somos una sola nación incluso hasta Rochi subió su que post. tienen que dársela al hombre no claro. es que, él, que Dique es que él lo ha, de, él lo ha sí. demostrado con su trabajo enfocado en subir, subir subir, sí, sí, subir sí. siempre habla negatividad es, es un ejemplo para estos muchachos que quieren ser artistas, que se cansan que sacan un disco ahora y duran dos días eh, subiendo a la red y ya. No, el alfa pasó mucha. ¿Eh? Tocó muchas puertas. Claro, tocó muchas puertas y tuvo la oportunidad y se, y se radicó en otra, en otra ciudad para de ahí subir. No es que usted tire una foto con fulano. Usted es un lambón, no. Usted está joseando los suyo. Claro. Y, y el joseo de ese muchacho lo quisiera tener cualquiera. Y atrás de va Kiko, atrás de, de Kiko cherry ¿Qué? Ay, sí, mire sí. el resultado de uh -huh. hoy. Eso estaba rotado, ese concierto. Org claro. Orgullo dominicano, el alfa. El alfa. En ¿Eh? Y condenbow, condenbow. Y condenbow, con bow, bow Exactamente. ¿eh? Condenbow. Con Recordamos cuando empezó con el coche bomba. No <risa> era un coche <risa> bomba, bomba, tú estás que, como que, es. Que, que el alfa, sí. Eh. Que el alfa cuando eso manejaba con 115 era. Yo tengo una no, foto no, ahí. No, ¿Eh? Sí, Susuque. eso mismo. Yo no sé <risa> de la <los autores>, ¿sí? <risa> <risa> <risa> sin, sin, sin cola. Sin sí, ahí cuando pegó coche bomba, ¿eh? Bueno, yo le digo. <risa> es, es lo que te digo. Pero como hoy, <risa> mañana no sabemos <risa> Que hay que luchar, hay que hay seguir, que trabajar, seguir, y seguir. Dándole, dándole, dándole. Porque un día es. Eh, un día te un toca. Día, eh, un día usted es. Un día es. Te lo va a hacer. Y mira, lo hizo el Alfa. Un orgullo de, de todo RD. Debo sentirme orgulloso, el mismo Roche y todo lo que eh, ya eso se vio que eso es musicalmente. Sí, sí. Que eso sí. no bueno, es nada personal, de, de, porque de, de cada rara, quien rara. lo ha felicitado y, y se ha sentido bien. El mismo Roche ha escuchado sus canciones y todo, porque la gente discute en la calle que cree que eso es enemigueza. No, eso es un negocio. Claro. Eso es musical. La única guerra que eran duras era con a Puerto Rico, que tiraban tiro y de todo. <risa> ¿Eh? No, no, y Monquibla con Tessie y esa gente que te va a machetazo. Él uh -huh. mismo lo decía, era del, delincuente. Yo soy delincuente, apóyenme, si no, Muchacho, y se me Muchachos, y es como dice Néstor, debemos sentirnos como dominicanos, y como dijo el mismo Engel también, y que citaba lo que decía Romeo ayer, sentirnos orgullosos, señores. Yo me acuerdo, ese joven, el Alfa, eh, cerca del estadio en Gasque, lo agarró la policía en el, en el AX100, en un motorcito, pues andaba sin placa y sin casco. Mi hermano, y de ahí ese fue para herrera a pie. Todos los que nos criamos en la capital y, y vivimos en la capital, sabemos lo lejos que es de la máxima gómez del estadio, coge para herrera a pie. Me pie. Me a pie Entonces, como dice Néstor, era un orgullo es para nosotros, hermano. Ha llegado usted claro. joven. Claro, ahí, ahí lo subió Romeo. Y dándole su apoyo. Recuerdo tantas madrugadas. Sí, así, así debe ser. Un loquito viejo, un loquito sí, sí, viejo aquí, ¿no era cuando ¿Tú sabes cuando la Alfa cogió un ching de respeto? Cuando Don Miguel lo grabó con él, ¿te acuerdas? Que ahí fue que ella empezó como, como… Yo me acuerdo que ese fue el tema, como que lo, lo empezó a caer un chingo como que le dio un chingo más de respeto. Cuando Don Miguel lo grabó el tema, ¿cómo que se llama el tema? que estás escuchando ahorita? Déjame ver. El tema que grabó con Don Miguel, lo que ahí fue que la Alfa como que cogió un chingo de respeto, un chingo de nivel. Porque ya Don Miguel era eh, una vaina. Era. Trabajé, trabajé. trabajé pues ahí fue que yo escuché, ya, yo escuchaba el alfa, pero ahí fue que yo empecé a, y mucha gente empezó a prestarle atención al alfa. Cuando ese corromio, tema y ahí el no alfa entonces saludo, se fue si convirtiendo. Activo, sí, no, Willy, Willy, Tú estabas como él. Y de te descarriaste. A de ¿sí? suerte ese yo tipo me en banda. Ajá, ahí suerte ese tipo en banda. Ajá, entonces, a suerte ese tipo en banda. Mami, suerte ese tipo en banda. Que trabajo a pie. <ríe> pues bien, después de ahí fue que cogió Sí, esa después fuerza. de ese tema con Don Miguel sí. ese tema como que es, interno, es internacional. Yo creo que fue el primer tema donde el Alfa sonó internacional, con ese tema con Don Miguel eh, Y otra cosa suelta, también, lo, lo que, suelta, lo que suelta, te suelta, va ¿no? subiendo a, a tu ser un profesional internacional, dándole seguridad a tu trabajo, era cuando el, el Alfa se presentaba, tenía un equipo de trabajo. Sí. Tenía dos coritas, tenía un manboy, tenía un sí, DJ, no. tenía. Eh, un seguridad, todo eso, ¿te entiendes? Sí. Entonces, deben debe los muchachos ponerse las pilas, tirar, tirar canciones, tirar canciones. Y, y, a, lo, y a los claro. productores también, que se apechen con uno. Aquí en San Francisco hay muchos te hace un contrato, busca un abogado, mil pesos. <risa> un contrato, claro. Exacto. Y prodúcale, porque hay muchachos aquí con talento que no tienen dinero para pagar sí. siete mil pesos de una Eso producción ni 20 mil de un video. Y tablet, no de de y claro, usted agarra uno, vea, usted va a grabar gratis, fíjeme ahí, aquí, va a grabar gratis, vea, Uh, lo vamos a ayudar. Si se pegó, hay un 30 para usted, un 40, va a poner un 40 y un 60 para la artista. Y ya, Exacto. vamos a ayudarlo, estos muchachos, porque a veces no hay. Se tiene que irte más ahí tres meses, ajuntando 7 mil pesos y ocho mil pesos y un video 20 25, y 25 si tú eres amigo del tipo y, amigo del y si eres amigo se va a quedar ahí un ratico tú mi hermano, tú sabes que tengo porque va a agarrar otro trabajo y ese amigo mío no va a desesperar tú ves, entonces mejor trabajar la cosa bien para que usted pueda le entreguen a tiempo y haga toda su vaina bacana no, que tú, Santo Domingo, porque ellos yo se porque hay productores Mira el ejemplo del Leo RD, con este muchacho con Braulio Fogón. Echa él con sí. el mismo Alfa. Echa él con el Alfa desde un principio. Echa él siempre con... trabajó. Echa él no estaba desde el principio. El, el que estaba con el principio era DJ Plano. Sí, pero, sí, después, de lo cogió Prado, Chael, pero Chael, después fue DJ Pero después fue Echa él, un con, por ciento. Chael fue, que, fue que se fue internacional. ¿Tú entiendes? Un por ciento. Se firma un acuerdo. Chael, ¿Entiendes? Se firma loco. un acuerdo para que usted ayude a esos muchachos. Aquí hay muchísimo talento, pero a veces. No, espérate, no puedo. No tengo para grabar. Chay, está para... Tú no ves que Charlie ni habla, Charlie Está parado, Charlie es millonario. Charlie no jode, ya. Yo creo que Charlie ni produce. No, pero mira, sabes qué tal? No, no, Charlie. No, quizás no joda. lo mismo No, ya esa gente está... Sí, pero quizás lo hace después. No, Life. es productor de Life, ¿eh? Sí, de la Ya. Está coronado. Está coronado. Pero, paró, pero, pero pa, paró al Alfa bla el, el, el jefe de seguridad, <risa> y al <hay> Pinto <risa> lo paró parado. Pero habla Blas, ¿tú crees que es Haitita? Así calado. Yo creo que fue el mismo Pinto, que él lo dice en una entrevista. Creo que era donde el pinto. no es pinto donde donde en la escalera eh, y lo dice en una entrevista entonces el pinto es parte del equipo también que se encarga de todo ahí nada el alfa no se mete la mano a los bolsillos para nada son esos dos el pinto y black están en ese momento. son muchachos también porque la gente tiene que tener claro que si un artista de cualquier barrio se pega arrastra a lo que un eh, par de muchachos en entorno. Su entorno. Sí. su entorno el barrio claro. Claro, da trabajo, da trabajo. Claro, da trabajo. Puede pasar con los muchachos de, del barrio de Roche. <risa> sí, pero, pero, tú... sí, pero no, le, no le da, no le compra nada Roche. Y es como dice, es como dice. No, no, pero es como dice no, Néstor, no, el equipo no, del Alfa ninguno tan pobre, ninguno. Tienen su casa, apartamento y tienen Jeepeta y buenos carros. El equipo de completo, pues, para que estén claros. Pues así que tiene tienen ese Roche, no le dé de, de aquello y, y mejor por lo bien. <risa> son no, No, increíble, no, deben, deben ponerse, es un ejemplo, de un ejemplo, una bendición de Dios. Esto, usted, usted tiene que enfocarse con lo suyo siempre. No, y lo que yo digo que lo destaca, que tú siempre lo has dicho, que Rochi tiene que tener... Que él tiene determinación, él siempre ha pensado en grande. Él siempre ha pensado en superarse, aprender las cosas, saber cómo se maneja el negocio. Yo, a mí me encantó ver un video donde él le está enseñando inglés y como él... A pesar de que él se ríe y lo dice mal Él trata de, de esa Porque eso abre oportunidades Entonces él sabe que ya está en un nivel En el cual puede lograr muchísimas cosas más Y como han dicho ustedes Pues al equipo también Entonces eso sí tiene él Que siempre ha tenido sus pies sobre la tierra donde vino, hacia dónde va Lo que quiere lograr, lo que está logrando Y lo que quiere seguir más allá Que realmente es un ejemplo a seguir para muchos Y que muchos tampoco lo quieren reconocer Pero hay que dársela porque realmente hay que estar orgullosos de él, de hasta dónde ha llegado, y que tiene el nombre de nuestro país en alto, a que le guste y hay que no le guste. Señores, pero es tan tal eh, Enger y Neto que, que conocen a Jenjen Jen Promotion, que fue una de, de las primeras personas que creyó en el Alfa, y que gracias también a Jenjen Jen, se grabó el tema con Don Miguel en aquel entonces. Él le tiene un sueldo fijo, creo que es domino que le pasa a Jenjen, Jen. y a Jenjen no le falta nada, mi hermano, porque a una persona tú sabes que Mino es válido, pero no le falta nada, Oíste, o sea, hay que ser no, agradecido. No, no que ser agradecido, así es, para que Dios te ayude. Y bendiciones y que ese concierto rompa, la hoy verdad. Los dominicanos que están allá y que son del movimiento, que vayan para allá para el, para claro, el Madison el Square el Garden a disfrutar sí. ¿Cómo, el ¿cómo, alma cómo? el Madison Square Garden. Sí, esto está siempre. <risa> y ahora no, tiene su inglés perfecto, claro. que perfecto. Vayan para allá y que nos manden ahí las imágenes para para Claro, aquí Lule, claro, verdad. las imágenes la vueltica.